Hola a todas y todos. En esta sesión, estamos explorando instrucciones para la felicidad auténtica, personal y colectiva. Y las enseñanzas sobre las paramitas en el budismo son justamente esto instrucciones para construir simultáneamente una felicidad auténtica individual y colectiva. Y ahora que estamos explorando la paramita de la meditación, yo creo que debemos de tener un poquito de duda Ok, la meditación se, tie se entiende, esto es el budismo, tienen que meter meditación en algún lugar, siempre están ahí meditando, pues ya, se entiende. Pero como una instrucción que nos permite simultáneamente contribuir a una, un bienestar colectivo y... Bienestar personal, esto yo creo que requiere un poquito de explicación. Esto no no es muy obvio cómo la meditación podría realmente aportar algo social. ¿no? Y vamos a necesitar toda la sesión para realmente llegar a poder tocar eh, o ver este esta cuestión más al fondo. Pero si contemplamos contemplamos el entendimiento de lo que es la mente, de lo que nosotros somos, de lo que es una persona, en la perspectiva budista, vemos que la mente no es una posesión privada, ni es un territorio individual. Lo que tenemos en la mente impacta intensa y continuamente al mundo en lo que vivimos. ¿Mm? Y las, los pensamientos, las ideas, los conceptos, el modo de interpretar directamente afecta nuestro modo de actuar, que impacta el mundo. Pero solo como nosotros estamos viendo y conectando con las experiencias, en sí es una parte de estar co-creando un modo de ver la realidad que luego afecta a todos. ¿no? Y el idioma es una manera de ver cómo lo hacemos. Pero en la visión, en la visión budista estamos muy atentos a lo profundamente interconectados que somos. Y esto hace que mi mente no es algo completamente aislado del mundo. No es un territorio privado donde yo tengo muchas rejas y nadie puede ni mirar ni entrar. Aunque a veces manejamos nuestras experiencias como si fuera así. Pero... El pensar así es parte de lo que estamos intentando cuestionar. Así que vamos a tener que tener a la vista esta cuestión: en qué sentido la meditación aporta al bienestar colectivo? ¿Mm? ¿Y en qué cómo contestamos esta protesta que, que sí se hace? Yo he escuchado que es meditación, ¿no? Estás, Nada más mirando el ombligo. ¿Qué estás aportando a la sociedad? Hay que hacer algo más productivo. ¿Sí? Y muchos, realmente muchos, caemos en una sensación de querer mostrar algo de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y yo recuerdo que cuando yo recién me hice monja y me puse a estudiar, o okay, que eso se entiende, está estudiando. Esto, como se aprecia que eventualmente va a estar produciendo algo. Pero si hubiera dicho que estoy estudiando mi propia mente sentada en un cojín todo el día, muy mal, tache. Esto no es. No vas a producir nada así. ¿No? Así que esto es solo una cuestión de, de tener en mente, de anticipar. ¿no? Pero... Llegando a la paramita de la meditación, llegamos de, de cuál, de dónde. Llegamos directamente de estar trabajando con el esfuerzo gozoso, ¿no? con lo que es llenarnos internamente de energía, de saber nosotros mismos inspirarnos, ¿no? y literalmente tener una energía que sabemos... Re, replenar... ¿no? Nosotros mismos. Y... cuando tenemos... hemos construido toda esta energía... y después de repente nada más nos sentamos... en un cojín... a meditar... que esto... también parece... como... que está pasando. En realidad cuando miramos lo que es la formación en la meditación, sí se ve que sí requiere mucha determinación, re requiere una aplicación repetida de esfuerzo. ¿Mm? Y meditación, el esfuerzo que hacemos en la meditación, no puede ser un esfuerzo de resistir y forzar, porque no funciona. ¿Mm? Así que tener una energía un entusiasmo realmente es clave para poder asentar verdaderamente una práctica de meditación. Porque no logramos lo que se procura lograr en meditación en, en una sesión de 20 minutos. ¿Mm? Quizás vamos a necesitar mil. Y con esfuerzo gozoso nos estamos entrenando a tener un espíritu que, que si fallo, voy a volver a intentar diez veces más. Y si, fa si, si no lo logro en diez veces, lo intento cien veces más. Esto requiere este tipo de determinación, requiere comprensión de cómo funciona para poder tener la confianza que si finalmente no estoy nada más repitiendo lo mismo que no funciona, sino una comprensión de que gradua, es un proceso gradual y con una aplicación continua de esfuerzo yo voy a ir ¿no? reformando mi propia mente. Pero este elemento de la energía vamos a ver que en realidad es muy importante para la meditación. Y no solo que es importante para la meditación, sino para la energía misma Necesitamos este elemento de una mente enfocada para poder canalizar la energía que vamos generando. ¿Mm? Y esta idea de que generamos mucha energía, ¿a qué mejor dedicarlo? A trabajar directamente con nuestra mente. ¿No? Ya no indirectamente a través de alguna idea o a través de una práctica o intento experimentarme diferente practicando generosidad o, o, o tener otras experiencias para conocerme diferente ahora conocerme diferente directamente viéndome y cuando tenemos como cuando sabemos generar esta energía desde adentro ya no estamos tan pendientes de estímulo, no estamos pendientes de, de validación externa ni aprobación, ni estamos pendientes finalmente de el resultado. Y esto es otro elemento que vamos entrenándonos en la meditación. Pero cuando contemplamos... Lo de llenarnos de energía, de entusiasmo, esto requiere dirección. ¿Mm? Y un verso que tenemos eh, de Shantideva, un, un gran, gran pensador y meditador y escritor, un monje eh, indio que escribió un manual para la meditación que a la misma vez es un manual de todas las paramitas. El texto que se llama Un guía al estilo de la vida de un bodhisattva. ¿no? De un ser intento en ser tener una mente altruista y despierta. despierta. Y en su capítulo sobre la paramita de la meditación, ¿no? eh, indica ubicando este entrenamiento después del cultivo de esfuerzo gozoso. Y Shantideva dice, habiendo así aumentado tu energía, debes estabilizar la mente con la meditación, ya que una persona distraída mora entre los comillos de las emociones aflictivas. Y aquí las emociones aflictivas son principalmente el apego, la ansia para tener o lograr ¿no? o la agresión. Cuando la mente está distraída, estos dos ¿no? están demasiado disponibles. ¿no? Y aquí en su verso nos, nos indica dos cosas claves de lo que es la paramita de la meditación. Uno es la necesidad de estabilizar la mente. ¿Mm? ¿Mm? Y el otro es el elemento de la distracción. ¿no? Y están vinculados. Cuando miramos esta necesidad de poder asentar lo que vamos descubriendo, vemos que esto es una habilidad que en muchas áreas de la vida nos hace mucha falta. Si miramos cómo vivimos, estamos continuamente aprendiendo desde la niñez. Descubrimos cosas, ¿no? vemos cosas nuevas, tenemos como realmente momentos de, de realmente penetrar a comprender algo al fondo. Y después lo perdemos. Cambiamos de canal. Y estamos pensando en otra cosa. A mí me pasó algo realmente avergonzador, avergonzante, avergonzante. Que estaba buscando en mi computadora algo sobre un tema que estaba preparando una plática y quise ver cómo como qué, qué artículos tengo, qué material, qué lecturas que tengo sobre el tema. Y como busqué sobre las palabras y se, se me llegaron varias, varios nombres de archivos, y hubo uno que vi que el título me pareció interesante y abrí el archivo, y fue, fue entre, sobre eh, la conexión entre compasión y sabiduría. Y estaba leyéndolo, y hubo ahí unas ideas que me parecieron muy interesantes, ¿no? Que esto sería muy fértil a explorar. Creo que sí, quiero, quiero tomar estas ideas. Y miré para ver cuál fue la fuente de esto. Y me di cuenta, cuenta porque miré la carpeta en lo que estaba, que era un ensayo que yo había escrito en una clase en la universidad hace casi dos décadas. Por primero, no, obviamente nunca exploré las ideas que sí, sí merecían exploración. Y segundo, o, obviamente nunca lo había asentado. ¿Y cuántas veces esto nos ha pasado y no lo tenemos guardado en en la computadora y ya no sabemos, nunca escribimos, así que no tenemos ningún archivo que nos demuestra, sí, sí, tú habías visto esto hace dos décadas, ¿qué te pasa? ¿No? Y este elemento de poder asentar los logros. Y tenemos pequeños logros en muchos momentos en la vida en que en, en un surgimiento de, ¿no? de, de, de cariño hacia alguien que normalmente no dirigimos cariño, surgimientos de comprensión, surgimientos de generosidad que surgen y después estamos ya cambiando de canal, cambiando de canal, como nadando por la vida y todo es agua que... Roce la piel y se va. Y, y, y nada queda integrado con nuestro ser. Y este elemento de la meditación o la actividad de meditar nos genera un, un espacio en el, en, en el tiempo y en, en la vida donde podemos ir asentando y consolidando lo logrado. Esto es algo que nos permite realmente crecer. Y del otro lado, nosotros sabemos que cuando tenemos mucha energía, no es muy fácil estabilizarlo. ¿No? Tenemos buenas ideas, generamos buenas intenciones. Que ¿no? antes de llegar a la acción, si la energía no es estabilizada, si la mente no es estable, ¡Ah, sí, sí, voy a hacer esto! Y, y, y nunca llegamos a hacerlo porque se nos ocurren tres otras cosas. O algo nos distrae. O se nos, re, no, se nos recuerda que tuvimos que escribir tal y tal cosa y, y en, abrimos los correos y después vemos que alguien nos envió algo y lo abrimos y, y, y estamos ahí en nuestros correos y ni siquiera escribimos el correo que soltamos un gran una gran idea para escribir ni escribimos esto y estamos ya, ya pasamos ¿no? y ahora este río somos nosotros y ya nos fuimos ¿no? así que la meditación y la estabilidad que nos permite desarrollar es algo que nos permite mantener unidas intenciones y acciones. Y si contemplamos las dificultades que tenemos a veces de cuidar nuestros propios principios de ética, si, si miramos muy bien lo que es que pasa, tenemos una intención que vamos a hacer esto o no vamos a hacer esto, Y nos distraímos. O bajamos la guardia y justamente nos desviamos hacia uno de los comillos y sin darnos cuenta ya estamos en lejos. Ya hemos salido de donde quisimos realmente mantenernos bien plantados. ¿No? Y esto es falta de una mente formada en concentración en mantener el enfoque en estabilidad. ¿No? Y esta, este elemento de vincular o volver a sanar el vínculo entre intención y acción es una habilidad que tiene importancia en cada una de las paramitas y también es algo que podemos ver en toda la vida. ¿No? Generamos ¿no? aspiraciones o intenciones realmente nobles, hermosas. ¿No? Y posiblemente ¿no? llegamos a actuar. Posiblemente nos distraemos antes de tener la oportunidad de actuar. Pero también empezamos a, a Impulsadas por, impulsados por estas intenciones, empezamos a actuar, pero no seguimos observando. Tomamos el, ok, voy a hacer esto, y estamos haciéndolo con mente dispersa. Y esto es el momento en que corremos muchos riesgos, porque cada intención que queremos implementar tiene que implementarse en muchas particularidades. Y por esto, cuando traducimos una, un impulso en una acción concreta, necesitamos estar atenta a las condiciones locales, a las particularidades de la situación. Y si tenemos una mente dispersa, no estamos atentos a esto. Así que es esta habilidad de mantener un enfoque realmente en muchísimas áreas de la vida, es, es algo que se nos hace mucha falta. Y generamos muchos rollos en la vida cuando no logramos realmente mantenernos enfocados. No hablando de todo lo que ya sabemos de la atención y déficit de atención y, y todo esto que ya sabemos, ya hemos escuchado en otros momentos, pero aquí, aquí como una habilidad Humana, una habilidad para la vida. La meditación nos está aportando algo que es difícil cultivar en otros campos sin estar conscientemente formando nuestra propia mente. Y uno de los, eh, un otro autor que escribió textos importantes sobre las paramitas eh, describe este elemento de la meditación como la habilidad de aquietar el ruido humano. ¿no? Este ruido que estamos continuamente produciendo. De aquita, aquietarlo para poder escucharnos pensar. ¿no? Para poder escuchar qué, qué realmente está pasando. ¿no? Y aquí empezamos a detectar una de las, uno de los obstáculos a la meditación. Y hay dos principales. La primera es la distracción o la mente agitada. Y quizás llegando a la meditación, sobre todo si estamos llegando desde formación en esfuerzo gozoso o en energía, entonces, esto de llegar con mucha energía que no sabemos canalizar. ¿no? Trabajar con la, la distracción es un, una tarea. Y parte de lo que estamos haciendo con la meditación es un poquito, es como si, si contemplamos que la mente es como un, un río, un arroyo donde hay mucha agua pasando todo el tiempo. Si nosotros lográramos enfocar todo el agua de un arroyo y pasarlo por un tubo o por una manguera, la fuerza de esta mente se aumenta tremendamente. Y este acto de enfocar es justamente eliminar la distracción. Saber enfocarnos. ¿Mm? Y la distracción es un obstáculo. El otro obstáculo es, es su opuesto, que es la somnolencia. Y cuando llegamos, cuando recién llegamos a formarnos en la meditación, eh, muchas veces lo que sucede, y los que meditan ya lo habrán observado, que de repente nos ponemos a meditar y de repente tenemos la impresión, ¡Oh! cuando yo medito, mi mente empieza a generar más ruido humano o más pensamientos. Y es increíble cuántas cosas me surgen en la mente. ¿Mm? Y esto es la experiencia de descubrir lo que siempre había estado pasando. Pero ahora lo vemos. ¿Mm? Y también empezamos a detectar que nosotros vivimos de la distracción. ¿Cuántas de nuestras estrategias para intentar lidiar o mantener una higiene mental tienen que ver con ¿no? distraernos? ¿no? Y yo hasta he escuchado como en presentaciones eh, de... Psicoterapia o psicóloga que, no, si, que en ciertos momentos, pues distráete, vea la, vea ve al cine, vea sala a caminar o, o haz otra cosa, distráete. ¿no? Y esto es una solución que tenemos mucho más de lo que contemplamos. ¿no? Una mente ansiosa. Procura salir distrayéndose. ¿no? Y hay muchas razones por qué esto parece ser una buena estrategia cuando la mente es ansiosa. Porque con ansiedad es una sensación de estar en presencia de peligros, está vinculado con miedo. Pero no, no hay un, una amenaza real. Y por lo tanto, estamos intentando focalizar de dónde me, van a, me va a asaltar el mundo y agarramos algo, y esto no es, pero oh, eh, será esto, será esto, y esto por lo menos da este pequeño alivio de darme un objeto, y tenemos como si fuera un equivalente cuando nosotros nos distraemos, como haciendo compras, ¿no? que sentimos un vacío, sentimos una carencia, hay algo inquieto dentro de nosotros, y ahí... Nos vamos hacia el colmillo del apego y que será algo que me falta. Carezco algo. ¿Qué es que carezco? Ah, son estos zapatos. Ah, no, es esta blusa. Ah, no, es este compañero, etc. ¿No? Y esta distracción en, a, se ha instalado en nuestras vidas a un grado que ni la observamos. Y por esto, cuando nos ponemos a meditar, es un gran descubrimiento de este proceso llevándose a cabo dentro de nosotros como si fuera normal. ¿no? Y si llegamos a una práctica de meditación con entusiasmo, con esfuerzo gozoso, con energía, y si tenemos maestros o maestras cualificadas, empezamos a poder Justamente aquietar un poco este ruido humano. ¿Mm? Y muchas veces, una veces logramos, usando uno de los muchísimos métodos de meditación que hay eh, de todas las tradiciones indias y el budismo importante entre ellos, usamos uno de estos métodos, la distracción baja, Ah, perdón, perdón. Sí, ¿qué estábamos diciendo? ¿Oh? Nos empezamos a dormir. Porque para nosotros, estar estimulándonos es estar despiertos. ¿Oh? Y cuando ya no, no tenemos tantos objetos, o nuestra mente decide, estos objetos no son importantes. Yo no necesito estar haciendo nada con los objetos. Ah, entonces hora de dormir. ¿No? Y este otro obstáculo de la somnolencia, en cierto sentido, es un obstáculo menos peligroso que la distracción. ¿No? Uno de nuestros maestros de meditación, Tai siempre dice hey, vamos a la India anualmente, este año no, obviamente, pero eh, da instrucciones de meditación y después regresamos a nuestras casas y pasamos el año volviendo a hacer las meditación que nos dio y, y guía todas las meditaciones que necesitamos hacer a lo largo del año a un grupo de cientos de personas ¿No? y ha comentado algunas veces porque él nos ve nosotros todos estamos como dirigidos hacia él él no ve como como estamos en la meditación y si hay algunos de estos se nota, ¿no? Y él lo ve. Y siempre dice, sí, sí, me, me... cuando yo veo entre mis alumnos que hay unos cuantos durmiendo, yo pienso, ah, está bien. Por lo menos no se van a enloquecer con la meditación. No se van a poner muy exaltados, ¿no? Mejor entre estos dos obstáculos, que tengan un buen sueño, ¿no? Por lo menos. Pero en realidad, la meditación... Es un camino medio entre estos dos. Y justamente con la meditación estamos aprendiendo a combinar dos cualidades de la mente que necesitamos juntar. Y esto es poder tener una mente relajada y a la misma vez despierta. De poder juntar tranquilidad, una mente tranquila... Tranquila, pero atenta. ¿No? Y meternos justamente en esta línea entre los dos, ¿no? es como cruzar un hilo flojo que necesitamos mantenernos entre los dos. ¿No? Y esto es parte del juego de la formación en la meditación. ¿Cómo me mantengo? Una, tener la mente relajada. Pero, atenta. Uh -huh. Y cuando nos metemos en, en este, esta formación de la paramita de la meditación, armados con la capacidad de mantener nuestro entusiasmo y sostenerlo a largo plazo, en la meditación vamos con, consolidando una habilidad de soltar nuestra, nuestro interés en resultados. Y esto aquí, estamos dando continuidad a la formación en esfuerzo gozoso, dentro de la formación en la meditación, de realmente cambiar el enfoque de resultados. Y... Aprender a apreciar causas. Estamos generando causas. Estamos generando condiciones internas. No estamos atentos a, a cómo me va y, y si ya tengo tal y tal logro y ya soy un buen meditador o no. Por esto hay una instrucción en ciertos tipos de meditación que cuando nos sentamos a meditar, debemos de conscientemente generar dos motivaciones. Que generamos una motivación de no querer tener una buena sesión de meditación. Y de no querer no tener una mala sesión. De, de, de, de soltar expectativas y nutrirnos de este gozo de estar meditando, de estar haciendo algo significativo. Y esta orientación de estar soltando expectativas también va acompañado con bajar el juicio. Y en meditación, parte de lo que estamos aprendiendo es de estar presente con lo que sea. Que estamos, estabilizamos la mente, nos damos un objeto de meditación, muchas veces, sobre todo en, en la parte más inicial de la formación. Pero si surge un pensamiento, surgió un pensamiento. Lo dejamos ir y continuamos con el objeto. No nos metemos en, ah, no lo puedo creer. Solo llevo dos minutos meditando y ya es la tercera. No estamos en esto. Estamos formándonos a generar una capacidad de mantenernos tranquilos y despiertos dentro de cualquier experiencia surge. Y si tú piensas que esta no es una habilidad que sería útil tener en la vida, pues, ya la tienes, creo. ¿Oh? Y cuando nosotros estamos formándonos en esta habilidad de poder ofrecer nuestra presencia plena, una atención completa, plena, sin querer manipular y ajustar el objeto, dejando que el objeto sea lo que sea, con esto estamos desarrollando una capacidad increíble de acompañar a otros en su sufrimiento. Y esto es una, un pequeño vistazo en que podemos ver si esta habilidad de la meditación podría tener un efecto muy grande en las relaciones. Cuando alguien está estresado o reactivo, ¿no? con alguien está ¿no? enojado, ¿no? Que, que nosotros podemos estar ahí, no estar tomándolo personal, ni estar inmediatamente dándole a la persona este mensaje que, ah, no, debes de sentirte así, esto no es, es bueno, ah, no, pero no es tan malo, sino realmente conectar con la persona, ¿no? observar, ofrecer una escucha plena, una escucha activa, sin juzgar, esto nos con realmente capacita para ofrecer algo importante a quienes sufren, porque tenemos muchas formas de sufrimiento que no se soluciona, se acompaña, ¿no? muchas enfermedades. Y oh, un ejemplo es cuando acompañamos a moribundos la capacidad de realmente estar presente en un momento en que todo el mundo se ponen incómodos, están muy atentos a qué debo de ser, no sé qué decir y, y qué hago o en pánico con su propia mortalidad no o con ¿no? un pánico de perder esta persona querida si nosotros tenemos esta capacidad de yo yo voy a acompañar yo voy a estar aquí yo voy a hacerme presente voy a permanecer voy a morar no cerrada no apagada atenta presente, despierta y ofrecer esta presencia completamente a la situación. Es una habilidad realmente increíble. Cuando contemplamos meditación, muchas veces lo primero que se nos ocurre es justamente esta habilidad de poder morar en calma. De poder ofrecer una atención plena. ¿no? En... El budismo se describe dos categorías de meditación. dos, En grandes rasgos, dos tipos de meditación. Y la paramita de la meditación incluye ambas. Incluye meditación donde aprendemos a vincular relajación y atención. Donde logramos estar... ...realmente tranquilos y despiertos a la misma vez. ¿No? Esto siendo la categoría de meditación que se traduce a veces calma mental. En tibetano es shine. En sánscrito es shamata. La segunda categoría no es nada más poder eh, observar sin involucrarnos... O ofrecer una atención plena sino la segunda es la capacidad de mirar, ver y comprender ¿Sí? y esta segunda categoría podemos eh, traducir como visión penetrante ¿Sí? y en tibetano es hakton. Y en sánscrito es Vipassana. ¿no? En Pali es Vipassana. Y es ambas, ambos tipos de meditación forman parte de la paramita de la meditación. En esta segunda, estamos usando la capacidad de la mente no solo de, eh, de morarse, de morar, sino de realmente ver. Y Vipassana tiene la raíz del verbo que quiere decir ver en sánscrito. Y el tibetano también. Por esto, visión penetrante. Y aquí eh, se trata de lograr poder ver las cosas tales como son, de tal modo que realmente los conocemos. Los comprendemos, finalmente, directamente. Y hay una relación importante entre estas dos formas de meditación. Con la capacidad de estabilizar la mente. Después, cuando estamos mirando, ¿no? queriendo ver cómo es que yo construyo mis propias experiencias. ¿Cómo es que mi modo de, de, de involucrarme en lo que estoy pensando altera mi experiencia? ¿Cómo es mi modo de involucrarme en los objetos mentales o en las experiencias? ¿Cómo es que, que yo estoy interpretando? ¿Cómo es que mis pensamientos están afectando cómo me siento? Cuando nosotros nos ponemos a investigar en esta área, llegaremos a momentos de, de poder ver algo. Y en este momento necesitamos morar ahí para realmente penetrar y para asentar lo que vamos descubriendo y consolidarlo. Así que ambas formas de meditar se, se unen finalmente para permitirnos despertar de modo estable y por lo tanto duradero. Y cuando nosotros empezamos la, las formas de meditación en esta eh, segunda categoría, eh, aquí quizás debemos de saber que aquí es donde vamos a estar cultivando sabiduría, el tipo de sabiduría que es una paramita, ¿no? entramos cultivando normalmente primero estabilidad, ¿no? y esto después nos lleva a estar penetrando a ver cuál es mi relación con otros, cómo es que estoy interconectado, cuál es mi propia naturaleza, quién soy, de qué soy capaz. ¿Cómo existo en relación con otros? Cuando llegamos a poder estar investigando estas preguntas, estamos ya, estamos pasando a la siguiente paramita que es la sabiduría. Pero para llegar a este punto, ¿no? llegamos con la meditación de las paramitas a estabilizar la mente, ¿no? a quietar el ruido humano, generamos esta capacidad de sencillamente estar atento a lo que está pasando en la mente. Y cuando empezamos a hacer esto, empezamos a detectar cómo es que nuestra mente está continuamente, se tranquiliza un poquito, está continuamente buscando objetos y generando objetos. Y agarrando objetos. ¿no? Y creyendo en estos objetos. Y dando vueltas a estos objetos. ¿no? Y cuando empezamos a poder observar esto, estamos observando una creatividad infinita de nuestra propia mente. Esta actividad de producir. Objetos, producir pensamientos e ideas e impresiones y sacar memori memorias ¿no? y dar vueltas y conectar. Nuestra mente está funcionando así, pero en un modo donde estamos agarrando o aferrando a los objetos y solidificándolos. Y poder ver esto directamente es algo que realmente nos permite ver los sueños como sueños. Ver que nosotros estamos construyendo una interpretación de cómo las cosas son que está surgiendo en nuestra mente. Y vemos un, una perspectiva y ahí la agarramos a esta perspectiva. Y luego, quizás miramos de otro lado, pero lo vemos de esta otra perspectiva, y, y, y, y, y como que casi no creemos que es la misma situación, solo que lo estamos viendo desde diferentes perspectivas, y ambas son válidas. ¿No? Y para poder estar realmente observando este proceso de la mente, Necesitamos esta estabilidad donde mantenemos presente durante esta transición y cuántas veces cambiamos de opinión y casi no creemos que antes pensamos otra cosa. Y cuando alguien nos dice, pero tú ayer dijiste tal cosa, no, no, me malentendiste, ¿no? esto no era, no, no, no, no, no, no. no. ¿No? Y cuando empezamos a poder observar directamente esta acción de nuestra mente, esto nos permite poco a poco ir liberándonos de las perspectivas limitadas en las que normalmente creemos. ¿Mm? Y vamos recuperando una tremenda libertad mental porque sabemos cómo funciona nuestra mente. Sabemos cómo descubre y genera otras opciones. Y empezamos a saber usar esta capacidad. ¿No? Y también vemos cómo es que estamos continuamente creando nuestro mundo. ¿No? Esta impresión que tenemos que el mundo está ahí. Y yo estoy aquí nada más leyendo lo que hay. En la meditación empezamos a ver yo estoy interactuando con objetos mentales que yo creo corresponden exactamente a lo que hay fuera. Y ya, ya, ya brinqué a lo que sigue, que es la sabiduría. Dentro de esta categoría de meditación, no solo es sabiduría. Aquí también tenemos los métodos para generar otras cualidades mentales que queremos ir cultivando. Y en su capítulo sobre la paramita de la meditación, Shantideva dedica más atención a un método importante del cultivo de la compasión que, que a la sabiduría. El capítulo sobre la meditación... En Shantideva tiene una sección sobre calma mental y una sección sobre un método para generar compasión. Cuando nosotros estamos accediendo directamente a nuestra propia mente, esto nos permite a algo que no tiene sustituto que es la observación empírica de nuestra propia experiencia directamente. Miramos directamente nuestras experiencias. No estamos escuchando un comentarista medio distraída, medio enojada, medio irritada o medio celosa o medio con bajo autoestima comentándonos cosas. Estamos mirando directamente nuestra propia experiencia. Y una vez podemos ver directamente lo que pasa en nuestra mente, apenas estamos en condiciones de tomar las riendas de lo que está pasando en nuestra mente. Y es por esto que se considera que la meditación en el budismo es imprescindible si queremos tomar las riendas de nuestras experiencias y liberarnos es tomar las riendas de nuestras experiencias entre otras cosas si esto es lo que buscamos necesitamos poder entrar en el campo donde todo sucede necesitamos ¿no? poder observar la mente nosotros la mente observando la mente dialogando con la mente, reconfigurando la mente, acompañando la mente, y finalmente cuidando la mente para liberarla. Y esto, todo, se lleva a cabo a través de la meditación. Y, yo me di la tarea que ahora no puedo escapar bien sin haber hecho, eh, que es de otra vez retomar esta acusación que la meditación es asocial, que la meditación es para felicidad personal y no realmente aporta a algo colectivo. Y yo solo quiero invitarles a especular que imaginemos que hubiera llegado la pandemia en un momento donde no hay eh, redes sociales, no tenemos un celular con nosotros, no tenemos internet. Y nosotros justamente en el momento en que de repente inicia el confinamiento, nos descubrimos visitando un monasterio budista. Y quedamos ahí confinados. Y el confinamiento resulta haber sido un año completo. Imagina, no tienes internet, no tienes celular. ¿no? Y pues, ya ni modo, vas a aprender a meditar. ¿no? <risa> y pasando un año, confinado sin poder interactuar mucho con el mundo fuera, y con algún buen maestro de meditación, o con Venerable nampel una buena maestra de meditación, y ahí pasas el año. Y después, no se, se acaba el confinamiento, y tú sales con una mente que sabe estabilizarse cuando quiera que se necesite estabilizarse, sabes hacerlo, sabes... ¿Mantenerte ecuánime donde quiera que estés en la presencia de lo que sea? ¿Sabes estar completamente atento y perfectamente relajado? ¿Sabes qué está pasando internamente? ¿Estás consciente de tus experiencias internas? Y ahora sí comprendes lo que pasa dentro de ti. Y no solo tú, todos hemos pasado este año confinados aprendiendo a meditar. Y ahora se acaba el confinamiento y ¿cómo el mundo se habrá cambiado? Y esto es sin mencionar el cultivo de compasión y el cultivo de sabiduría que definitivamente va a formar parte de tu año en el monasterio budista. Así que yo creo que con esto podemos imaginar, ok, quizás sí el mundo sería diferente y yo estaría aportando algo muy diferente a mis experiencias. Lo bueno es que no necesitamos estar encerados con pobre Nangpel viviendo con todos nosotros. Eh, la meditación es algo que podemos. Aprender, aprender y formarnos gradualmente dentro de nuestras propias casas. Y sí, les, les voy a pedir que, bueno, yo creo que probablemente muchos ya conocen las salas de meditación y les invito de, de visitarlas. Esto será... Lo, la mejor alternativa a estar encerrados aquí con nosotras.